El ministro de salud informó que a través de la implementación del sistema único de salud en el primer año se priorizarán las emergencias como el cáncer infantil, enfermedades crónicas como la diabetes, además de enfermedades endémicas como el dengue en su etapa grave en el occidente, además de los problemas pulmonares. El dengue va a ser absorbido por el sistema único de salud, la atención va a ser gratuita del dengue y otras enfermedades eh, virales que se tienen en el país que son endémicas de la principalmente en la zona oriental la amazónica. ¿no? Bueno, dengue, qué más se podría hacer? Bueno, la tuberculosis, el VIH y otras enfermedades que son infecciosas. Rocavado indicó que el país cuenta además con 3.200 establecimientos de salud, de los cuales 3.090 son de primer nivel, 56 de segundo nivel y 35 de tercer nivel, donde se fortalecerán los recursos humanos y el equipamiento para la atención médica gratuita. Bueno, todo paciente que tiene en la zona endémica en el oriente, por ejemplo, en caso del dengue, que es una enfermedad epidémica de propia de la época de verano por las lluvias, entonces se cree que es un eh, 40% de la población que se ve afectada. A través de la implementación del Sistema Único de Salud, se atenderá a más de 5 millones de bolivianos y bolivianas que no cuentan con un seguro gratuito de salud. Además, el Estado boliviano invertirá 160 millones de dólares en solo la compra de medicamentos. Hospitales se preparan ya para el registro del Sistema Único de Salud que inicia ya este 12 de enero de la gestión 2019. Estamos a siete días en nada más. Les mostramos a continuación cómo se van preparando. En algunos casos ya están listos, como es el caso del Hospital Santa Bárbara en Sucre. Ya tenemos eh, la figura clara respecto a la atención de lo que va a ser el Seguro Único de Salud. A partir del mes de enero se va a empezar con lo que es la afiliación. Eh, la afiliación eh, corresponde a que se la realicen los primeros niveles. Toda la población que no cuenta con un seguro va a asistir a esta unidad para que pueda eh, dársele su carnet correspondiente. Eh, nosotros estamos eh, en la capacidad de atender, por lo que estos últimos cuatro o cinco años ya tenemos un seguro departamental el cual ha demandado dado muchas necesidades. Eh, se ha sumado o se ha aumentado un 50% en lo que se refiere a las eh al recurso humano, eh, tanto en enfermería, médicos, paramédicos y otras eh, otros estudios de apoyo. Eh, también equipamiento, teníamos nosotros siete camas en terapia intensiva, ahora tenemos 14 camas, tenemos 13 máquinas de hemodiálisis, antes contábamos con cuatro, eh, teníamos 120 camas de internación, ahora tenemos 180 camas de internación y todos estos detalles han surgido a raíz de la implementación del Seguro Departamental de Salud.